Oh, madre, cállate, eh, ¿Qué tranza banda? Nos pusimos internacionales, andamos en Salamanca, aquí cotorreando con la banda, con el Pillo, mi carnal. Mi pedo. Y vamos a hacer la segunda edición de la peor tabla del parque y pues aprovechando que andamos en otro lado, o sea, hay que darle chance a otros güeyes que también ganen, ¿no? Entonces, pues igual hay que apoyar a la banda que anda acá patinando y que trae la tabla pues ya jodidona. Pues ahorita vamos a ir al skate park a ver qué, pues a ver qué nos topamos. Ya nos vemos ahí. No, no, pues ya andamos aquí en el parque y sorprendentemente no hay tantas tablas tan jodidas como pensábamos. La neta es que la mayoría de la banda trae como su tabla pues la neta decente, ¿no, güey? Qué barro, pues de varo, <risa> básicamente entonces, este, estamos optando por el patín más culero o el Oli más alto en el pinche bols. si viene la banda y coopera, chingón se van a dar a Caguama y son vato, igual, se echa la mano con, el, con la participación, no sé, güey pues la neta es que también aparte hay como muchas bikes, güey entonces, igual hay que esperar un ratito en lo que... Pues pues, sí. en lo que llega más banda de skate, a ver si... A ver si nos encontramos como un buen candidato y pues podamos acá a tirarle una esquina, ¿no? A ver si en no este tomaron en serio el puto viernes santo, cabrón. Güey, pues, rara vez nos visitan a darles un patín y resulta que era no verga, ¿no? Sí, la neta. <risa> ah, pero a ver, primero, ¿me dejas ver tu skateboard? Sí, güey. Ah, está nuevo, güey. No, Está chido, güey. andamos buscando que alguien que traiga un skate sí. así bien nergiado, güey, claro. para rolarle una tabla que traemos ahí que igual no está nueva, pero. Es que la golparon. Wey. Ese, güey, ese, güey. Y sí, por ahí ese vato, güey, sí, creo sí. que es un candidato. Sí. A ver, me dejas de este skate. Ah, que este cabrón la acaba de armar hoy, ¿verdad? Sí, Ayer. Ver. Ah, no mames, no vale, güey. No vale. <risa> ¿Cómo te llamas, güey? ¿Cómo te llamas? Ah, chido. <risa> ¿Me dejas este skate, güey? Sí. Digamos que ya tiene algunas. Algunas heridas de batalla, ¿no? Eh. ¿Cuánto tiempo tienes dándole, güey? Eh, pues me la robó, me hice calor. tu primer skate, güey? Sí. Ah, chingón, güey, a huevo. Eh. Ah, pues no mames, ve, güey. Sí, mira. A ver si sale un. No, güey, yo creo que este bate ya se lo lleva. Si en media hora no hay otro que sea su rival, pues yo creo que vamos a tener que hacer una entrega. Lo que llega más banda, vamos a dar un recorrido por el parque. ¿Qué tal está? Eh, un cajoncito, un riel, como unos leches chidos. También tiene como esta parte aquí, que es como una rampilla acá media rara, pero a caballo dado no se le ve colmillo, ¿no? Esta parte de aquí atrás que parece como un medio tubo, pero la neta es que tiene como, la, como las verticales medias gachas, ¿no? De un lado está muy baja y del otro lado está como más o menos, pero pues la neta es que el chiste es que se tiene donde patinar. Acá de este otro lado tiene esta otra parte que... Simula como no sé qué chingados simule, pero la neta se ve, se ve raro, como que es una combinación entre como un medio tubo y algo raro ahí. Qué chingados. Luego de este lado tienen algo como pinche túnel o algo así también. Y esta es la otra parte del pseudo medio tubo, no sé qué. Chingado. Y aquí al final está como esta especie de bank o algo así y super bank o no sé cómo llamarlo pero como a la misma altura del medio tubo o el quarter pipe pero acá pues es como estilo bank, está, igual está chido pero está raro yo creo que para darle bien tienes que venir como varios días y como empezarle a agarrar el pedo y es como empezarte como a imaginar un circuito o algo chido porque así de primera es como que qué pedo, no puedes como, no sé, como, como que no se te ocurre cómo pasearlo y como hacer algo fluido, como que está como que te detiene mucho. Justo aquí enfrente de esta madre de atrás está como esta otra parte que es como un medio tubo también. Lo mismo, tienes como que agarrarle el pedo y empezar a ver como un circuito en el que te deje como avanzar Porque así de primera está como muy está, está pausado, no sé, está, está, está raro la neta, pero igual está chido Otra área del parque es esta madre de aquí atrás que está también como, está chida pero un poquillo rara Como tipo un canalillo acá pero de repente esta vertical está chidilla y la de acá está como muy pronunciada Sniper. el chiste es que la banda se divierta ha estado llegando más banda pero la neta es que generalmente traen un skate no tan madreado hasta ahorita el más madreado es el de aquel vato ¿no? que vimos güey sí. igual estaría chido como hacerle el paro porque tengo entendido que es su primer skate se lo regalaron el que trae está todo culero entonces igual está chido para que se motive y le dé un machín el vato <risa> Estuvimos aquí en el parque por alrededor de unas que, güey, dos horas, tres, algo sí. así. Y la neta es que, pues encontramos a la persona que creo que tiene el patín más madreado. ¿Es él? <risa> y pues la neta es que, pues, siguiendo acá, ya le vergué, güey. Siguiendo con la tradición, pues le vamos a hacer el paro a rolarle esta tabla. Solo hay una pequeña condición, güey. El vato tiene que aceptarla a huevo, ya sí. en vivo. Entonces, y tienes que eh, romperla que traes ahorita, güey. Sí, cabrón. Vas a tener que entregar esta madre en Ajá. sacrificio y nosotros te damos un patín bueno, sí. pero es un marca flamí, güey. Entonces, sí. Creo que aguanta, ¿no, güey? Chécalo, güey. Entonces, entonces bueno, ¿qué onda? Te vamos a dar el pinche honor, güey, de que tú mismo le haces su madre, güey. Entonces, ¿sí? este. ¿Cómo quieres empezar, güey? Entonces. Sí. Ya lo mismo. ¿Están? ¿Están? Ah, no mames, ni siquiera te quebró. güey. Sí, ah, huevo, huevo. Ya lo pido. Ya. A ver, la otra! Oh, Así estamos, cabrón. Güey, sido, güey, ya, es güey. Es bello, en... No hay que sí, ¿sí, chingar los pies. Vamos sí. Aquí está la evidencia del patín masculero, güey. Sí. El el chido, güey. Campeón. Igual. Igual. Es una, tabla, una pinche invitación nueva. a las pinches marcas que sí. se animen que estén invitando a la banda a, este, a cooperar un poquito con material de uh -huh. chingada, aquí mismo en Salamanca hay banda que se dedica a esta madre puede apoyarlo si ellos quieren nosotros estamos ahí poniendo el pinche granito de la navaja ¿Saluda a toda la banda? ¿Algo que no. les quieras decir, güey? No, pues que le echen chido a la de y que se arme chido ah, huevo. ya lo dijo el vato y pues hasta aquí vamos a dejar, yo creo que el video de hoy. Así que ya sabes, si te gustó el video, dale like, compártelo ahí con la banda. Eh, no olviden suscribirse al canal, haciendo clic en un botón que está por aquí abajo, un así que es suscribirse. Pues nada, qué chido que podamos seguir haciendo esto. Y pues ahí las marcas que si llegan a ver este video y les interesa, pues comuníquense para seguir haciendo este cotorreo. He estado viendo que por ahí en las estadísticas. La mayoría de la gente que ve los videos no, no está suscrita, así que pues hagan paro para pues, motivarnos y poder hacer más videos de este tipo. Que suscríbanse, he visto también en las estadísticas que la mayoría del público que ve los videos es de México, pero por ahí también veo que hay gente de Argentina, de España, de Colombia y creo que de Estados Unidos, así que un saludo a toda esa banda y pues nada, nos vemos en otro video y ya saben que los campeones... No usan droga. ¿Qué terminaste, papá? Ya. Yeah. Muy bien, mamá, papá tiene. Ok. Ok.